¿No? Sí. 1024. Ese, Ese. 1024. 1024. Las caras. No Las caras de. 1024 piezas. 1024 piezas. También. Y entonces ahora. Claro, un 20%, un día serían 102, pues 204, 210 piezas. De metal. 200, ¿no? De plástico. No, de plástico. No, una chapita de 6 no, es gordo ¿No? Sí.